en la, en la aquí vamos a llegar eliminando sillares hasta, hasta donde está la, la, hasta esta piedra, de aquí en, en la base de, donde está la ferralla, donde está aquí la y aquí hacia la margen derecha pues, vamos a desmontar toda esta parte de, aquí, de en línea con el chopo este, este chopo pues bueno, no, tampoco vamos a hacer que se caiga pero, pero bueno este pues tiene, tiene un poco los días contados, ¿no? porque está metido dentro de la sección, estamos metidos hacia el cauce, el este, que vamos a mantener desde luego porque ya, a partir aquí ya no vamos a tocar la estructura, pues va a ser este pues, otro que hay aquí, este pues se quedará aquí para siempre ya.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 Al lado, al otro, bueno mira, se va llorando, ahí tenemos un poco de la importante, Para conseguir resistencia, ya hemos abierto todavía. Y bueno, se está vaciando el vaso de embalse poco a poco.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 que ya acá prácticamente es accesible, al menos para peces de más o menos es lo que, es que hay por aquí. Aunque la configuración final pues, se alcanzará con el trabajo del río, poco a poco. Ahora les le hemos deshecho el tapón, y hemos estructurado un poquito la rampa, y poco más.